Hola, bienvenidos. Probablemente Windows 11 venga ya con su modo oscuro establecido por defecto, así que vamos a ver cómo se desactiva. Es muy fácil. Se hace en el logo de Windows. Usamos con el botón derecho del ratón o una posesión prolongada en pantallas táctiles para acceder a configuración. Hacemos clic ya con el botón izquierdo en configuración. Luego nos dirigimos a personalización. Luego nos dirigimos a colores y en el apartado de elige tu modo, cambiamos oscuro por claro. Tarda unos segundos, pero ya tendremos el modo oscuro deshabilitado. Un like si os ha gustado, que tengan un buen día y hasta pronto. Chao.